96.7 y estamos también en TNL 39, Movistar 15 de Claro y nuestra señal digital 3.1 y en nuestra web, capital.op, por supuesto. A ver, eh, es, tan, es tan importante este tema porque hoy la situación económica nos hace ver el botiquín de la casa ver qué tenemos si es que nuestro hijo tiene algún síntoma hoy con este cambio de clima también podemos tener el refrío y nosotros que ya vemos noticias y nosotros que estamos ahí pendientes de todo lo que pasa en el país decimos este puede, mi, mi hijo puede tener el virus mi hijo puede tener el virus a ver busca qué hay en, la, en el botiquín porque en la, los hospitales se colapsaron la farmacia ya cerró eh, eh, busca busca dale dale cual, da, hijito con esto te va a pasar la automedicación en los niños es muy muy complicado es difícil ...de aceptar, no podemos automedicar a un niño... ...eso es peligrosísimo, peligrosísimo... ...sí, pero los hospitales colapsaron... ...sí, pero ya empezaron a funcionar las postas... ...tendríamos que eh, llamar... ...hay un teléfono también de Minsa... Eh, ...la automedicación es complicada... ...sabemos la situación económica... ...uy, no tengo para la citromicina... ...uy, no tengo para esto, no tengo para el otro... ...no hay medicamentos... Eh, el, ...el sistema de venta... Lo que. Lo, ...pero no automediquemos a los niños no los automediquemos, es muy riesgoso, es muy peligroso, y no solamente por el COVID, sino para cualquier enfermedad, Ma, creo que me duele acá el oído, toma esta pastilla, esta pastilla te va a pasar, no, no hay que hacer eso, por favor. 11 de la mañana con 8 minutos estamos con el doctor, con la doctora Luz Reina Mejía, neumóloga pediatra aquí en Capital, doctora cómo está, bienvenida a Capital, Alan Díez la saluda, cómo está, bienvenida. Buenos días, Alan. ¿Cómo estás? Un gran saludo para todos también. Aquí queriendo aportar con algunos datos, sobre todo de evitar la automedicación en todos los niños, porque es un gran riesgo. El beneficio que, que se les debe dar es la atención eh, a tiempo y adecuada previa evaluación médica, uh -huh. ¿no? con una orientación médica. Y evitar la automedicación, porque ya se han visto muchos casos en los que provocan efectos innecesarios, indeseables, y, y se provocaría cada vez más en esta pandemia, más este más muertes, ¿no? En casos ya muy severos no se debe automedicar, se debe ir con el médico para poder evaluar correctamente. En estos casos leves también las madres no deben automedicar, existen sí. Ese es el problema, ¿no, doctora? Ese es el problema la automedicación, ¿no? Por no ir a la, a, a la posta, por no ir al hospital, sabemos el sistema cómo está ahora, pero debemos tener mucho, mu, mu, mucha conciencia para poder eh, decir a nuestro hijo que vamos a tener que llevarlo al médico, ¿no? Porque la automedicación, como usted dice, es muy riesgosa, muy peligrosa. Sí, es muy peligrosa y se han dado datos en varios estudios en los que la automedicación ha hecho que tarden más en la atención al niño y eso es inadecuado, se tiene que dar atención desde la primera, desde el primer síntoma que tiene. ¿no? Y ahora con la pandemia y con todo lo que estamos viviendo, eh, la tecnología se está dando y mediante teleorientación se podría dar un tratamiento adecuado, seguir al caso del paciente... Un monitor, una monitorización de acuerdo a su estado clínico. Sí. Entonces, evitar la automedicación, porque el padre puede usar cualquier medicamento que en realidad... Le puede haber hecho bien anteriormente, pero en esta oportunidad es diferente. Hay que tener mucho cuidado, no, sobre todo en los niños que son más vulnerables. Hay que tener mucho cuidado con ellos. El doctor Jorge Luis Candela, infectólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño, decía y ha conversado y ha declarado que eh, es, es, muy, es muy complicado, tenemos que evitar la automedicación. Además, ha, ha señalado que el, el 80% de las infecciones por coronavirus en niños son casos asintomáticos. O en todo caso, también podemos ver un resfrío o una gripe que es normal en este cambio de clima. Y para ello, un paracetamol con líquidos y, y reposo, o puede ya estar tranquilo el, el niño. Vamos a recibir llamadas al 212-5353. 212-5353, tu niño se ha sentido un poco mal ahora último. Eh, eh, has, ¿Has tratado de llevar alguna posta? Eh, ¿Tienes alguna consulta para la doctora? Los micrófonos de Capital para este tema están abiertos al 212-5353. Si tu niño o tu niña ha amanecido un poco mal, con el resfrío de siempre, llámanos. Aquí estamos y la doctora también está atenta a alguna alguna consulta. Eh, eh, ¿Alguna Recomendación doctora para los padres de familia porque la automedicación, ya lo hemos dicho, es riesgosa, es peligrosa. Claro, ahora recomendar sobre todo, reforzar las medidas de higiene, el lavado de manos, también si es que el niño aparece con síntomas de congestión nasal, usar pañuelos desechables eliminarlos en una bolsa y eliminarlos correctamente al tacho de basura. No tener contacto con otras personas mediante eh, manipulación de las secreciones, porque eso puede ser más contagioso, y no solamente para el niño, sino para el caso de adultos mayores. no Los niños son vectores que pueden transmitir la enfermedad, a veces están asintomáticos y les pueden llevar eh, la enfermedad a las personas más vulnerables. A ver. SÍ, A VER, SERGIO ESTÁ en el, EN EL TELÉFONO, NUESTRO OYENTE, Y LA DOCTORA LUZ REINA MEJÍA lo está, la, la, la, LA ESTÁ ESCUCHANDO. ADELANTE SERGIO, TE ESCUCHAMOS. GRACIAS. Eh, DOCTORA, LO QUE QUERÍA DECIR ES QUE el, EL ESTADO DE emergencia ME PARECE QUE ESTÁ PROLONGANDO POR EL SIMPLE HECHO DE QUE LA CIUDADANÍA NO HA HECHO CASO A LOS AVISOS QUE HA DADO EL GOBIERNO, Y ese ES UN PROBLEMA, SE VE QUE HAY DESORDEN, DESORGANIZACIÓN, ACUMULACIÓN DE GENTE, y no hacen caso. Entonces, el paso a seguir, el ejército, ¿qué debe hacer? Ponerse un poco más estricto con la gente, eh, porque eso no puede continuar. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Muy y bien, eso sería sí. Todo. sí, gracias, Sergio, por tu opinión importante, doctora. Sí, claro, tiene mucha razón el, eh, el señor que acaba de llamar. La, la importancia de evitar las aglomeraciones va, va a surgir en la medida que. Que se dé, se evite las uh -huh. aglomeraciones, se va a ver en los casos que van a ir disminuyendo gradualmente. Tenemos que recordar que si ahora nos infectamos, tenemos que guardar la cuarentena por lo menos 14 días. Uh -huh. Si es que no se cumple eso, dentro de dos semanas los casos van a aumentar. Uh -huh. Entonces, tenemos que insistir, a pesar que la gente a veces no puede guardar la cuarentena, tenemos que insistir en eso. ¿Por qué? Porque hay otras salidas, ¿no? Como por ejemplo ahora el ministerio está llevando medicamentos y a médicos para que sean eh, evaluados en su domicilio. Entonces hay que tener en cuenta todas las medidas que el gobierno está haciendo, nos está favoreciendo para poder a, administrar la atención adecuada. Entonces, a ver... Sí. Las personas tienen que evitar salir de casa. Muy bien, 212-5353, estamos con Noelia, que eh, tiene una consulta para la doctora Luz Reina Mejía, neumóloga pediatra aquí en Capital. Capital. Te escuchamos, Noelia. Buenas, y una pregunta. ¿Cuántos días eh, demora el MINSA este llegar a a la a casa a hacer como decir este, el descarte de Covid porque tengo mi cuñada uh -huh. que ya hay una se, no más de una semana dos semanas que está esperando al Minsa y no viene pero está aislada tu cuñada sí está aislada okay. a, su... a su quién no si no si no es que si no bajas el volumen de la radio eh, Noelia o, o de la tele, va a ser imposible comunicarme contigo, sinceramente. A ver, si bajaste el volumen, te, te escuchamos. Tu cuñada, Noel, tu cuñada, eh, según ya, ella, ya. Eh, es sospechosa de COVID, está dos semanas ya aislada. ¿Qué más me ibas a decir? El de mi cuñada es este, tiene COVID. ¿El, el esposo? Este, su cuñado, su cuñado de mi cuñada. ¿Ya? Y ella vive ahí con sus papás, uh -huh. o sea, sus suegros su bebé, este, su pareja y dos abuelitos más y a nadie le ha hecho el descarte solo el chico que ha ido a una clínica y se ha hecho esa prueba pero di dijeron que el minsa iba a ir y hasta ahorita no va uh -huh. eh, a ver si si dejas un teléfono Noelia, por favor, para que con el alcalde, el alcalde tiene ahí un contacto interesante con, con Minza para ver si podemos en la tarde, pueden, pueden ir por ahí para, para pasar la prueba. Eh, Noelia, gracias. Sara, eh, con una llamada más con este tema, por favor, el peligro de la automedicación de niños en la sospecha del COVID. Está la doctora Luz Reina Mejía en el, eh, en el teléfono ayudándonos a atender sus consultas. Adelante, eh, Sara. Aló, buenos días. este Doctora, yo quisiera saber. Tengo dos niños en casa de dos añitos y de diez años que tienen tos. y tienen tos casi un mes. Yeah. Y su mamá le ha dado ambrosol, pero las bebés no sanan con esa tos. Y entonces, yeah. viendo. Ya, bueno, en el caso de los niños, los niños pueden tener infecciones respiratorias que se desencadenan aún más con el cambio de clima. Ahora que en Lima hay mucha humedad y con los procesos anteriores que han tenido... Se puede evaluar si es que el niño requiere algún tratamiento preventivo o controlador para prevenir estas infecciones o la prolongación de los síntomas respiratorios. Sería importante que sea evaluado cada niño de acuerdo a sus síntomas clínicos que tiene y de acuerdo a cómo han sido los procesos anteriores, recibir un tratamiento adecuado. En el caso de algunos niños que sufren de broncoespasmo o de ciertas alergias o incluso asma, se recomienda no cortar el tratamiento de mantenimiento del asma o de los procesos que ya han tenido. De acuerdo a eso, se tiene que evaluar a cada niño, pero en sí, si es que el niño sufre de asma, por ejemplo, el niño de dos años o de 10 años que tenga asma, tiene que continuar con el tratamiento, uh -huh. ¿no? Dar el tratamiento inhalatorio. Los inhaladores son inhaladores que se indican con suma frecuencia, con, con el inhalador bien utilizado. Eh, se puede prevenir estos cuadros, ¿no? Y se puede cortar la tosis que es provocada por estos, eh, esta hiperreactividad bronquial que algunos virus pueden provocar y que también podría ser por una alergia. Entonces, Muy bien caso por separado y bien evaluado. Puede ser con teleorientación sin problema. Muy bien, Sarita, muchas gracias. Y también queremos agradecerle a la doctora Luz Reina Mejía por eh, haber atendido nuestra llamada. Ella es neumóloga pediatra. Última recomendación, tomar todo tibio, tomar toda la temperatura, doctora, para evitar las gripes, los resfríos. Sí, muy bien. Tomar todo líquido caliente o tibio, no a temperatura fría, porque algunos niños son alérgicos al frío y puede desencadenar más cuadros de broncoespas, si estamos en la casa, si estamos en la casa eh, con chompita, sin chompita, ropa ligera, ¿qué le podemos decir a los niños? Ahora abrigarse. abrigarse, cuando sí, abrigarse y evitar el contacto con fuertes corrientes de aire. Muy bien, doctora, muchas gracias, que le vaya muy bien. Ya, gracias también a todos, saludos Muchas gracias a la doctora Luz Reina Mejía, neumóloga pediatra En nuestro bloque, a lo doctor A las 11 de la mañana Con 19 minutos 11 y 19, usted está en sintonía de Capital donde tu opinión importa? Capital